Luces de bengala que se encienden en el cielo. Bocas que deponan unos cuerpos en el suelo. Todas esas voces que se lanzan en dinero. A Tupac, you rock. Te siento lejano, ya. te fuiste de contras toda la semana Con una tarjeta jugando a ser y por unos ramos se sube a la cama. Ja. La tengo en la lista pa' que se desviste. Pacer sí. de fugas luego hasta la vista. Sí. A mis posesiones pasando revista. Ah. Este es el realismo capitalista. Uh, Los supermercados a ti borran mercancías, vienes de consumo y Eres un cigoto del que te no cultiva. Los supermercados la mercancías. Vienes de consumo llenan tu vida vacía. Salmones de sodan, tu comida radioactiva. Eres un cigoto del que te no cultiva. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Ponerte duro. No. Tu modo de vida no tiene futuro. No, no. ¿Qué vas a hacer? Ponerte de vida no tiene futuro no no no no no no tal vez sé quien pueda eres todos contra todos Total que se jodan los que vayan no con el modo culos de no cerda toda pasarela suben las acciones su caricia, no me envuelvas en tus ambiciones, ni me invadas con tus instalaciones, no, a ah, estar con mi gente, compartiendo algo para la mente, celebrando nuestra diferencia, cultivando nuestra inteligencia, siga, sí. ah, qué delicia, de la lluvia, sente tu caricia, no me envuelvas en tus ambiciones, ni me invadas con tus instalaciones, no, a ah, estar con inteligencia, sí. Yeah.